Aquí la capa la tienes de un dedo. Yo también no tengo peor que está. Ya lo veo, ya. Mira, quería preguntarte de paso una cosa. ¿Cómo has estado con las con las vendas? Bien. ¿Te ha dado mucho calor? Sí, calor y sí queda. Sí. Sí. ¿Pero y cómo lo has llevado? Bien, no me ha molestado mucho. ¿Estabas más cómodo con las vendas o sin las vendas? Hombre, si me lo he más cómodo, por Dios los zapatos andaría más, ¿Has, ¿Has caminado más? Sí, a camino, pero tengo miedo que me salgan por las zapatillas, ya menos. Claro. Ahora, ya cuando tengamos las medias, ya será diferente. Las bombas, esas se necesitan. ¿Las qué? Sí, sí, ah. no te das cuenta que ya están mucho más. Lo que hay que decir es eso. Sí, sí, todo eso, no te das cuenta que ya están muchas más planas. Ah, sí. Ya están más, más tiernos. Claro. Yo, luego, después de hacer toda esta técnica, lo que hago es vuelvo a lavar la pierna y las dejo con, con pronto san. Y luego les las vuelvo a lavar con, con una esponja de clorexidina. ¿Cuántos años llevas con esto? Así con las piernas que te decían, que cuéntanos un poco tu historia. Pues yo, ¿Sí? no, no, 15 años tendré más o menos. ¿Y qué te decía la gente? Era de la circulación, hasta un señor en la playa, que no lo veía la médico o no, eso, eso tiene que pagar. nada más. Nada más, ¿verdad? Pero una cremita, una cremita, ahí. Pues fíjate cómo pues has yo cambiado. yo le decía, Paco, eso no es para lavarte y una crema. Se lo decía yo a él. ¿Y qué le decías tú? ¿Y qué creías tú que había que hacer? Pues otras cosas más. Claro. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? ¿Tres días? Sí. ¿Han cambiado tus piernas o no? Sí, Uy. Muñado. Pero un montón, eh. Hace años que no te las veías así. Sí. Pues ya me escaldas. Y verdad que ahora con las vendas. Con las vendas no las tienes escaldas. No. Luego, aunque te den calor, tienes menos calor. ¿Eso lo has pensado? Miren, de que ahora tienes menos, menos escaldado Vale, pues voy a fregar ahora Mira, aquí ya empezamos a ver tu piel Estos son papilomatosis y son infección tras infección Y nunca te han dado antibiótico, ¿verdad? Siempre te daban las cremitas, ¿verdad? Crema, crema, nada más, crema Vale